En el día de ayer nosotros vinimos a solicitar aquí lo que es la carta de ruta. Dijeron que ni era no hoy. Hoy supuestamente por el bien internet cerran la página. Nosotros vengamos aquí voluntariamente donde se pagan los impuestos en el banco. Tenían que decir que no, lo, que no lo pagaran, que lo iban a dar. Cuando vengamos aquí ahora que no hay soluciones para darnos la carta de ruta para nosotros eh, elaborar mañana, buscar el pan de cada día. Por lo tanto, hablamos con el ingeniero y no, no accedió una gente que está en un conuca sacando yuca, para llenar un camión de yuca, te informado de nada de lo que está pasando. Tienen que dar un, o una prórroga, o venía que obra pública sea la, la responsable de darle una carta a, a lo que realmente uno está en los conuca y esas cuestiones, ¿eh? porque nosotros de redes no conocemos. Quieren dejar trabajar uno, no sé qué está pasando. Porque yo vine aquí ayer, ¿para que le impuesto en el banco mil pesos? ¿Mi cuarto es que me lo devuelve ahora? ¿Mi cuarto nadie me lo va a devolver? ¿Cómo lo hago? Dime, dime cómo lo hago. Yo pagué también, y, y me dijeron en el banco... Eh, que ella iba, iba cámara, a transportar. No a cámara, Mire, mírelo ahí donde está el impuesto que me lo cobraron, 45 pesos. Sí. Me cobraron por el impuesto y cuando llego aquí de sorpresa me dicen que son 1.200 pesos y que ya habían cerrado. Entonces, ¿cómo es posible que un martes, que cuando eso, eso lo cierran, miércoles, ¿Lo jueves? los jueves, la jueves al mediodía, mediodía le salgan a uno que ya está cerrado, que no hay carta de ruta para la uno la transportar la la los comida. alimentos? Y la...